Saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, en la prédica pasada hablamos de la primera condición para recibir bendiciones que es guardar la palabra y los mandamientos de Dios. Espero que hayan podido chequear su verdadera disposición para obedecer de todo corazón la palabra de Dios y sus preceptos. Los que aman a Dios y tienen fe en Él, obedecerán sus mandamientos y su palabra sin argumentar ni usar su propio criterio. Hermano, si usa su razonamiento humano carnal, no dirá amén a la palabra y desobedecerá. Ya saben cómo operan esos pensamientos carnales. Si no tiene pensamientos carnales, le será fácil ser bendecido. No será pobre... No se enfermará y no tendrá mayores problemas ni sufrirá accidente alguno. Debido a esos pensamientos carnales, usted peca, comete actos de maldad, juzga, condena, envidia y murmura de otros. Por eso no podrá obedecer la palabra. Y es que su obediencia o desobediencia dependerá de su razonamiento humano, es decir de su propio criterio. Hermano, derribe todo argumento o razonamiento carnal. Los que han llegado al nivel del espíritu han derribado todo pensamiento carnal y debido a ello han crecido en el espíritu. Por eso, resisten la tentación y el pecado hasta el máximo. Como se han despojado de la lujuria, la lascivia y la mente adúltera han llegado al nivel del espíritu. De ahí que, como ya no tienen más esas características de la naturaleza pecaminosa, no serán tentados y, por ende, no pecarán. Ahora bien, los que han llegado al nivel del espíritu no se confíen y crean que se han despojado de toda lujuria. Aún le podrán quedar ciertas huellas o rezagos de la lascivia en su naturaleza. Sin embargo... Si se esfuerzan por no tener pensamientos lujuriosos o morbosos, entonces lo lograrán, es decir, no tendrán más esos pensamientos. Este es el nivel del espíritu. No obstante, los que aún son carnales, incluso si procuran no tener esa clase de pensamientos libidinosos, le vendrán a la mente. Este es el nivel carnal. Ya les he mencionado la forma en la que pueden saber si están o no cerca del nivel del espíritu o de la roca de la fe. Este es uno de esos índices. Lo que están cerca del nivel del espíritu, si procuran no tener esa clase de pensamientos lujuriosos, no los tendrán. Si desean hacerlo, lo harán. Pero si no lo desean, no lo harán. Eso querrá decir que están cerca del nivel del Espíritu. En cambio, los que están en el nivel de la roca de la fe procurarán no tener pensamientos de lascivia. Sin embargo, no lo podrán evitar. No obstante, repito, los que están cerca del nivel del espíritu sí lo podrán hacer. Además, no desearán pensar en algo malo o nocivo, y como no querrán hacerlo, no tendrán esa clase de pensamientos, por lo que no serán tentados y no pecarán. Ahora bien, los que han llegado al nivel del Espíritu completo simplemente no tendrán esa clase de pensamientos tóxicos. Incluso si desean hacerlo, no podrán. Cuando se inauguró esta iglesia, yo ya había llegado al nivel del Espíritu completo y se los compartí. No tenía malos pensamientos. Siempre pensaba en lo que es bueno, verdadero y edificante. Repito... Ya en 1982 se los había dicho. Incluso les expliqué que en ese momento no podrían comprender lo que les estaba compartiendo. Les dije que después, ya cuando llegaran al nivel de la Roca de la Fe o al del Espíritu, me podrían entender. Ahora ya muchos comprenden lo que les dije porque han llegado a esos niveles del Espíritu y pueden vivir por la palabra Están siempre gozosos, oran todo el tiempo y en todo, y por todo, dan gracias. Estos principios son las verdades básicas que incluso un nuevo creyente debe saber. Sin embargo, algunos no pueden aplicarlo en sus vidas. Dios les pide que estén siempre alegres. No obstante, hay quienes solo lo están cuando la situación lo permite. Pero cuando las circunstancias les son adversas, no están gozosos. Sin embargo, los que han llegado al nivel del Espíritu completo siempre estarán alegres porque sus corazones estarán llenos de gozo. Los que han llegado al nivel del Espíritu también lo estarán. Si no lo están es porque aún habrá maldad y falsedad en sus corazones. Deberán hallarla, extirparla de su ser y arrepentirse por eso. Entonces, podrán estar siempre gozosos y dar gracias en todo. Hermano, los pensamientos carnales lo inquietarán, turbarán y afligirán, envidiará, juzgará, condenará y murmurará incluso sin razón alguna. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué vive de esa manera? Si extirpa esas cosas características negativas de su corazón, tendrá paz. Sin embargo, como aún tiene maldad en su ser, esa maldad se plasmará a través de sus pensamientos y eso lo afligirá. Hermano, tan solo tenga buenos sentimientos. Debido a los malos sentimientos, se contrariará y discutirá con los demás. Tendrá desencuentros con otros. No podrá dormir pensando en devolver mal por mal. Si guarda rencor y resentimiento, vivirá amargado. Si solo tiene buenos sentimientos, es decir, sentimientos de amor, de bondad y de verdad en su corazón, no tendrá preocupaciones ni problemas porque podrá amar y apreciar incluso al más problemático. En la medida en la que llegue a un mayor nivel espiritual será más feliz y si alcanza el nivel del Espíritu perfecto, será aún más dichoso. Hay quienes se preguntan cómo será cuando lleguen al nivel del Espíritu. Ya se los he dicho, muchas cosas cambiarán en su vida. Antes que todo, como tiene fe? ¡Nada! Le será imposible. Dios lo bendecirá en todo lo que haga y en todo lugar y nunca pedirá prestado. El Señor lo pondrá en el primer lugar y no en el último. Lo prosperará financieramente y lo bendecirá con buena salud. No se preocupará por el porvenir. Siempre estará alegre y agradecido. No obstante, los que andan en la carne serán todo lo opuesto. No son felices, son los primeros, pero en enfermarse. Todo lo malo los persigue y los alcanza. Sin embargo, los que han llegado al nivel del espíritu tendrán gozo permanente en su corazón. Darán gracias en todo y tendrán muchas razones para ello. Estarán siempre felices. Los que aman a Dios y le tienen fe, obedecerán su palabra y sus mandamientos sin argumentar ni usar su razonamiento carnal. Hermanos, el segundo aspecto que vamos a ver es el significado espiritual de obediencia. El versículo 2, del pasaje bíblico de hoy menciona: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Repito la escritura, escúchelo bien: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Siempre se los he dicho. Los que en verdad creen en Dios y le creen a Dios no tienen por qué ser pobres o estar enfermos ni sufrir accidentes o tener problemas. Los que han llegado a un buen nivel espiritual podrán enfrentar pruebas. Claro, como no han pecado, no deberían pasar por dificultades ni problemas. Sin embargo, atravesarán por pruebas para que Dios los bendiga aún más. Es como un examen en el colegio, instituto o universidad. Una vez que lo aprueba, será bendecido. A mayor prueba, mayor será la bendición que reciba. Les comparto algo. En 1998 y 99 Luego que esta iglesia pasara por tres duras pruebas, hubo un gran avivamiento, una gran explosión de bendición. Después de ese periodo, a partir de la mega cruzada en Uganda, ha sido un continuo prosperar sin dificultades ni problemas. Donde quiera que hemos ido, hemos realizado mega eventos que han congregado a cientos de miles de personas de almas. Líderes de esas naciones me han calificado como un siervo ungido de Dios. Decían que Dios me había enviado a sus países. Afirmaban que los milagros y señales que la Biblia ha registrado hace dos mil años los habían visto en esas cruzadas de sanidad. Líderes de diferentes denominaciones me pedían que orara por ellos. En un corto lapso, esta iglesia ha sido conocida en el mundo entero. Cientos de estaciones de televisión han transmitido nuestras cruzadas. El nombre de nuestra iglesia ya es conocido y reconocido alrededor del mundo. Tal cual lo dijo Dios, se ha dado una gran explosión de avivamiento mundial. Hasta la cadena internacional de noticias CNN ha transmitido nuestras cruzadas. Como les decía, el verdadero y estricto sentido de la obediencia es hacer por fe algo que, de acuerdo al criterio humano, no se podría hacer. Ahora bien, para una mejor comprensión, definamos primero qué es obediencia. Mejor dicho, ¿qué es lo que Dios considera como obediencia? A ver, si se le pide que coma y usted dice sí, pregunto, ¿será eso obediencia? Eso es algo que puede hacer sin mayor esfuerzo. Si se le pregunta si ha estudiado o trabajado y usted responde que sí lo ha hecho, eso es obediencia natural o carnal. Obedece lo que puede hacer en el plano natural. Sin embargo, la obediencia espiritual que Dios pide es precisamente obedecer lo que usted cree no puede obedecer. Es hacer lo que usted cree no puede hacer. A esto Dios llama obediencia. Es hacerlo por fe. Sin fe no lo podrá hacer porque en su mente creerá que no es posible hacerlo. Ancianos, pastores y hermanos que sirven en la iglesia, escuchen con atención lo que les he compartido. Recuérdenlo y pónganlo en práctica. Obedezcan. Si piensa que algo va a salir mal, esa es solo su idea. No es la realidad. Hermano, Crea y obedezca. Cambie su forma de pensar y cambiará su forma de vivir. En medio año lo podrá hacer. Su negocio prosperará. Dios lo bendecirá financieramente. Tal cual lo dice la Biblia, será bendecido en todo lo que haga. No pedirá prestado y siempre será el primero en todo. Y crecerá en su medida de fe hasta llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. La palabra de Dios es la única y absoluta verdad. Hermanos, les comparto lo que yo mismo he vivido. Todo en mi vida lo he hecho por fe y con fe. Todas las cosas me han sido posibles por fe. Repito, el verdadero y estricto sentido de la obediencia es hacer por fe algo que, de acuerdo al criterio normal, no podría hacer. En otras palabras, no se trata de hacer solo lo que puede hacer. Más bien, se trata de hacer con fe y por fe lo que, de otra manera, no podría hacer. ¿Y saben algo? No es difícil. Si cree en Dios y confía en su pastor, no le será difícil. Todo lo que tiene que hacer es decir amén y obedecer. ¿Ven algo difícil en eso? Tan solo no use su razonamiento humano ni sus pensamientos carnales. Solo obedezca y ya. Como usa su razonamiento y pensamiento carnal, no podrá obedecer. Ahora, en este momento, le será fácil decir amén. Pero espere a salir de la iglesia o oh, unos días después y tenga que enfrentar alguna situación inesperada. Usará su pensamiento y criterio carnal y nuevamente desobedecerá. Hermano, debe hacer de estas prédicas su alimento diario espiritual. Grábelas en su corazón y cultíbelas en su alma y en su espíritu, entonces podrá obedecer. Hay cosas que no podrá obedecer ni hacer si usa el criterio o razonamiento humano. La verdadera obediencia es obedecer y hacer lo que normalmente no podría hacer. Sin embargo, el hecho es que, a pesar que para el ser humano algo le parezca imposible de hacer, para Dios nada le es difícil ni imposible. Con ojos de fe, nada, escúchelo bien, nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Si cree y obedece, Dios obrará. Reitero, nada es imposible para el que cree. Muchas veces, el conocimiento, la experiencia y su forma de pensar serán más bien un obstáculo para crecer en su medida de fe. Hermano, derribe todo argumento y llegue rápido a la roca de la fe y al nivel del espíritu. Cuanto más tiempo tenga esos cuestionamientos carnales, más tiempo se demorará en crecer espiritualmente. Reitero, si hay algo que parece imposible para el razonamiento humano, para Dios no lo será. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible y todas las cosas son posibles para el que cree. Uno de los mejores y mayores ejemplos de obediencia es el de Abraham, el padre de la fe. El patriarca fue fuente de bendición y por su total y completa obediencia incluso fue llamado amigo de Dios. ¡Qué tal honor! ¿Verdad?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 Es decir, Dios le dijo que saliera sin decirle dónde iba a ir. Ni siquiera le dijo que fuera al norte, al sur o al oeste. Nada le dijo, solo que saliera de su lugar. Y señale el pasaje que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham tenía en ese momento 75 años y como no tenía hijos, sus parientes deben haber significado todo para él. Y Dios no le dijo hacia dónde iba a ir, tan solo le dijo que saliera del lugar donde vivía y dejara a su parentela. Desde el punto de vista humano, era bastante difícil obedecer ese mandato de Dios. Sin embargo, Abraham creyó la palabra de Dios y obedeció. Producto de esa obediencia, llegó a ser el padre de la fe y luego recibió grandes bendiciones. Hermano, chequee en este momento su nivel de obediencia comparándolo con el de Abraham. ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas no le van bien o cuando su opinión no es aceptada por los demás? Los que ahora están en el fluir del Espíritu obedecerán voluntariamente, pero hasta hace poco la desobediencia era el común denominador entre muchos de ustedes. Desobedecían en todo. Han sido tan desobedientes que no se daban cuenta que eran desobedientes. Claro, algunos desobedecían porque no querían obedecer y otros no lo hacían porque no se sentían capaces de obedecer. No obstante, a pesar que piense que no es capaz de obedecer, si ni siquiera se esfuerza por hacerlo, entonces estará desobedeciendo intencionalmente. Continuaremos con esta prédica la próxima semana.